Padre, sé que he fallado contra el cielo y contra ti. No merezco que tú me llames hijo. Señor, perdóname. Fue un error haberme alejado de ti. Pero ahora vengo como aquel hijo pródigo. Arrepentido Jesús, perdona mi Padre. Un día donde yo me fui De tus brazos, Señor Jesús Y me alejé Pensé que todo iba Jesús Y me aleje Pero ahora vuelvo a tus brazos, mi buen Salvador, como aquel hijo pródigo que se arrepintió. Quiero que me abraces, que me des amor, que me des cariño, quiero que me abraces, que me des amor. Pensé que todo iba muy bien, pero no fue así, pero ahora vuelvo a tus brazos, mi buen salvador, como aquel hijo pródigo, que se arrepintió, pero...